Hola a todos, eh, bienvenidos al décimo podcast de la quinta temporada de Podcast de, Cade de España, eh, podcast con el que vamos a dar término a la término Antes a la misma. gustaría de este pequeño varón que hemos tenido desde que y tenido la verdad y que la verdad es que lamentamos que, haya, que haya sucedido que Teníamos sucedido temas Teníamos mente: un último mente, un último capítulo de, de la serie que hemos estado dedicando al arte de esta temporada y un tema eh, y un tema de especial relevancia relevancia para el a eh, pero la verdad es que hemos tenido una serie de problemas imprevistos, incompatibilidades de la agenda, eh, la gente que queríamos invitar tampoco ha podido en estas fechas y no ha sido imposible, totalmente imposible realizarlo. Así que, pues bueno, pedimos perdón y, y no obstante, os prometemos que estas dos cosas las haremos la, la temporada que viene, que además ya casi que estamos empezando a prepararla ya con mucha ilusión y y mucho entusiasmo. Para este capítulo de cierre hemos recuperado la presencia de Baltasar Ortega, secretario de Cadena España, fundador y editor de Cádiz Blog Baltasar, hoy sí tocaba ya, ¿no? Hoy sí, y además que tenía muchísimas ganas de volver a estar con vosotros, aunque sea contigo eh, en los podcasts de Cadena España. Los he seguido de cerca, sabes que intento dar el apoyo logístico y hoy precisamente nos ha tocado dar el salto a a otras alternativas porque los servicios de YouTube no nos han funcionado como tocaba pero bien estoy súper feliz de estar contigo para cerrar la temporada y a ver si en el que viene eh, puedo estar más con vosotros Ajá. bueno yo también estoy súper contento de que haya podido hoy hacer hacer un hueco y sacar el tiempo para estar con nosotros y como bien dice pues vamos con con treinta y tantos minutos de, de retraso, porque bueno, por estas cosas, problemas técnicos que tenemos, pero bueno, aquí estamos intentando sacarlo adelante, con, probando, probando además una nueva plataforma que, que si funciona bien, es bastante posible que, que la sigamos utilizando la, la temporada que viene. Eh, presentado a Altasar, pues como siempre me presento yo, que soy Rubén Gómez, que soy miembro de CALE España y del colectivo JAL Almería, que saludo desde aquí como, como es habitual. Baltasar, ha pasado un mes y medio, quizá un poquito más, desde nuestro último podcast y han pasado un montonazo de cosas dentro del de mundo del software libre, ¿verdad? Pues la verdad es que han pasado muchísimas cosas y además en un mes de julio un poquito raro, porque los meses de julio son así faltos de, de muchas noticias, pero es que este mes de, mes de julio para KDE y para el software libre en general está lleno de, de novedades. Si quieres empiezo porque tengo un montón. Pues dale caña, dale caña Baltazar. Bueno, primero un cumpleaños feliz porque resulta que este julio Plasma 5 ha cumplido 5 añitos. Es su quinto aniversario. Parece mentira que fue ayer cuando se dio ese salto a, a las tecnologías... QT5 y en framework 5, pero fíjate, han pasado 5 años y creo que lo más importante de este, de este aniversario es que Plasma 5 actualmente es un escritorio y un entorno de trabajo fabuloso y creciendo y creciendo. ¿Qué opinas? Pues sí, sí la verdad es que yo la primera vez que vi Plasma 5 fue fue mi primera Academia que la hicieron en Málaga en 2014, y, y, y bueno, dije, dije que me iba a acercar y, y bueno, escapé, y allí lo vi, vi, pues recuerdo en concreto la presentación de Ale, de Ale Fiestas, eh, y la verdad dije yo, digo, uy esto de plasma 5, pues, ¿cuándo, ¿cuándo va a entrar en Debian esto? Y tardó un tiempo, pero no... Al final, sí, yo creo que más o menos empecé a utilizarlo a finales del 2014 o por ahí. Y fíjate, ya han pasado, como tú dices, cinco añitos desde, desde entonces, ¿no? Y yo la verdad es que Plasma 5, plasma igual que Plasma 4, tuvo una evolución también muy buena y, y al final era un escritorio súper maduro y muy estable y, y no tenía ninguno de los problemas que, eh, con los que apareció, ¿no? Porque no dejó de aparecer casi como una versión de desarrollo. Pues más 5 ya apareció de una forma bastante, muy estable, eh, bastante estable y estaba funcionado muy bien, y con cada, con cada interacción que hemos tenido con cada interacción, mejor dicho, eh, ha sido cada vez más, más, más, más, estable y con más capacidades, que es una pasada, eh. es una pasada lo que se está haciendo con este con el desarrollo del escritorio, en mi opinión, eh, por supuesto. yo creo y vos, que tú tendrás una, opin una opinión parecida, ¿no, Baltasar? Sí, sí, sí, lo tengo muy parecida y además... Eh, lo que me gustó de Plasma 5 fue eh, ver como que los desarrolladores aprendieron, aprendieron de no sus errores, porque cuando hablas con ellos te das cuenta de que no fue un error el KD4, sino que fue una transición necesaria. Es cuando tienes que hacerte digamos así, una operación, pues al principio te va a doler, pero después te vas a sentir mucho mejor. Pero con Plasma 5 lo hicieron de forma... Diferente, yo creo que tenía mucho más experiencia. Creo que también la tecnología de software estaba mucho más avanzada. Con lo cual, la transición fue tan suave que de, de utilizar un KD4 o sea, ya super, model, super super maduro y super estable a utilizar un Plasma 5 ya la diferencia era mínima. Y de hecho, eh, la evolución ha sido súper suave, super ligera cada vez mejor, cada vez más rápido, cada vez más sí, liviano y eso, eso es de agradecer y, y felicitar a la gente de, de la comunidad KDE que ha hecho posible este milagro sí, sí, sin, sin lugar a dudas, ¿eh? y, y es cierto que, que, bueno, la gente dice que KDE 4 era pesado pero eh, a, mí, a mí la verdad es que, que quizás yo por la configuración que tenía que yo había quitado el fotográfico y alguna cosa porque la máquina que también usaba en aquel entonces no era, no era súper potente pero pero a mí me iba bien, a mí no me consumía una cosa barba Pero es cierto que Plasma 5, eh, es que es, bestial, eh. es, es, es es tremendo la poquísima cantidad de recursos que, que, que utiliza. Eh. Es, es tremendo. De hecho, esta noticia del aniversario de Plasma 5 y lo que acabas de decir tú, del poco recursos que que consume creo que es fundamental para entender el tema de, de que Jurex 19 ahora mismo mmm, se ha pasado a plasma para quien no lo conozcan Jurex es el, la distribución que, de la Generalitat valenciana para, para los colegios institutos de que están a su cargo y eso significa pues una tarea inmensa porque no olvidemos que los institutos, colegios, no tienen ordenadores superpotentes y la diversidad de ellos es impresionante. Y que el equipo de desarrolladores de Jurex, muchas gracias, por cierto, se hayan decidido a dar ese salto con la colaboración del equipo de desarrolladores de KDE. Es una de las grandes noticias del año para la comunidad KDE, en mi opinión. Así que gracias chicos, porque esto es un gran pasito, un pasito... Parece pequeñito, pero no, no, es muy grande y muy positivo. A ver si otras distribuciones educativas también dan ese salto. Pues Baltasar, a mí también me parece súper importante porque, primero, eh, bueno, Plasma va a estar en un montón ahora, en un montón más de, de máquinas instaladas y la gente yo creo que lo va a disfrutar porque es un entorno que, que, que se disfruta. Y, y bueno, por lo que se vive aquí en el sur, yo sé que los chicos o alguna gente que están trabajando con el tema Guadalines, que es la distribución que tenemos aquí en, en Andalucía para centros educativos, ya están mirando ese Jurex con envidia, porque, eh, bueno, la verdad es que, por lo visto también, eh, a nivel político, y no quiero meterme en política, pero bueno a nivel político, eh, parece ser que… que Ahí en la Comunidad Valenciana, Baltasar, pues se está apoyando un poco más esa labor que están haciendo pues, la, gente de, la gente de los desarrolladores de, de Jures, ¿no? Y que bueno, que recordemos que, que Raúl Rodrigo estaba, que es uno de los que están desarrollando Jures, estaba en nuestro grupo de Cañas y Bravas. Y, y aparte, el año pasado estuvieron en, en el Academy es que se celebró ahí en Valencia. Y además, ahora hace poco han participado en un sprint que hubo de plasma, en, bueno, en las instalaciones de, de nuestros amigos de Lindbergh, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que está todo súper conectado y, y fíjate, esa noticia no tenía prevista comentarla pero aprovecho para, sí, sí, la para recordarla es que en Valencia eh, la gente de KDE estuvo realizando un par de sprints y la reunión de KDEV en las so oficinas de Lindbergh, lo cual demuestra la amplia actividad que tiene esta, esta ciudad tan cercana a mí, que es Valencia y, y la colaboración que tiene con, otros, con otras instituciones como Slimbook. Es decir, eh, noticias a tu diploma La verdad es que este, eh, es, es muy grande la actividad que tenéis ahí en, en la Comunidad Valenciana. Para mí es una de las zonas de referencia, eh, Valencia, eh, Barcelona... Eh, bueno, Galicia, Galicia que ahora con, con el es que hemos tenido en Vigo, he visto que tienen un nivel brutal de, de, de, de actividades sobre software libre eh, eh, yo pensaba que aquí en Almería estábamos haciéndolo bien, pero me quito el sombrero lo que se está haciendo en otros sitios porque, porque vamos es eh, muy de agradecer y, y muy de reconocer también, y, y precisamente hablando de Barcelona, Baltasar tenemos ahora también una noticia ...relacionada con Barcelona también, ¿verdad? Sí, sí, porque tú has men mencionado eh, a Mería, a Bilbao, Vigo, a Valencia... ...pero eh, no olvidemos que en Barcelona está la gente de Barcelona Free Software... ...siempre haciendo cositas y haciendo sus eventos y sus charlas... ...pero es que encima para el próximo eh, 12 de noviembre... ...se va a celebrar la Linux App Summit del 2019... ...que no es más que... ...y no es poco el encuentro entre desarrolladores de KDE y de Genome para pues, hablar de sus aplicaciones, de ver cómo trabajan unas con otras y generar software para escritorio esa, esa, esa vieja rivalidad que hay entre usuarios, nomeros y KDE, yo creo que es eso, es una rivalidad entre usuarios porque entre desarrolladores creo que siempre se han, se han, llevado, se han llevado bastante bien y este encuentro creo que será también muy, muy beneficioso para toda la comunidad. Imaginemos que, eh, que independientemente de, del escritorio que tengas, puedes utilizar la, las aplicaciones sin ningún tipo de problemas. Esto, supongo, está relacionado con, con las nuevas formas de, de, de empaquetar aplicaciones y demás. Sí, sí, sí, a mí me parece una noticia sensacional. Recordemos que ya el año pasado. O, eh, pues eh, nuestros compañeros Alex y, y Albert ya estuvieron en el LAS, en el Linux App Summit, que se celebró en California, si mal no recuerdo. Y bueno, fue un primer paso que, que eh, porque este, este evento pues, prácticamente se había circunscrito anteriormente a la gente de, solo de Genove, y la gente de Genove pues, se dio cuenta que, que, que, que había algo que no se estaba haciendo bien. Y el primer paso que dieron fue invitar a ver y a Leis, y gracias a ese paso, pues ahora esto va a ser pues pues un evento que, que posiblemente va, vamos a poder. Eh, bueno, los usuarios, evidentemente, seguro no notaremos unas cosas muy, unos cambios muy bruscos, pero o muy grandes, ni, ni nada así súper super novedoso que salga de este evento, pero sí es cierto que, que aunque ya de fondo hay una colaboración de, de hace muchísimo tiempo. Pero estos eventos pues vienen a unir un poco más a estos desarrolladores y aunque aunque es cierto que, que la visión que tienen los dos proyectos como, como de escritorio, eh, a nivel de escritorio, es distinta. Porque la visión final, que es la utilización de software libre y, y la y, y toda eh, el, bueno todo el uso del centro del, del software libre es la misma para los dos proyectos porque nosotros vamos en el mismo arco pero sí es cierto que a nivel de escritorio, pues tenemos visiones distintas, pero mm, hay una rivalidad, es, es cierto que hay una rivalidad y posiblemente, como tú dices, es más a nivel de usuario que a nivel de desarrolladores, pero, pero bueno, creo que es una rivalidad sana que, que lo que nos hace es ponernos las pilas en los dos proyectos y, y muy bien, porque dentro de esa rivalidad siempre hay una, una buena comunicación entre los dos proyectos y una buena armonía. Lo más importante, creo yo, es el tema de de que yo tengo una idea y la hago y luego viene en, en nombre y por qué no coger esa idea y llevarla acá de y viceversa. Yo pienso que son eh, en la diversidad como nos bien nos dice la naturaleza está la, la evolución y eso es importantísimo. Eh, las cosas que no evolucionan están destinadas a extinguirse. Y yo creo, yo quiero que, que las aplicaciones y el mundo software libre no se extingan nunca. Por todo lo que me ofrece y lo que me da y por su componente evidentemente ética. Y una prueba de esto es la siguiente noticia, Rubén. Pues resulta que se está empezando a migrar eh, aplicaciones en realidad virtual a escritorios Linux. Cuéntame, cuéntame la Pues es, ha nacido un proyecto nuevo, voy a decirlo mal porque, porque es así, se llama XR Desktop, ¿vale? Que consiste básicamente en intentar llevar eh, la forma de, tra de trabajar con, con gafas virtuales con gafas y guantes de realidad virtual con nuestros entornos de trabajo sea Plasma, sea Anome, sea xft etc. Es decir, llevar la realidad virtual al mundo Linux, al escritorio mundo Linux. Y creo que también es otro, otra gran noticia, sobre todo porque, aparte de que están involucrados bastantes desarrolladores, es que la propia Valve, no sé si conocéis la Valve, que es una pequeña compañía de videojuegos que están haciendo ahora, Vale, básicamente tiene Steam que ocupa el 95% de los juegos del mercado Pues se ha interesado y ha puesto gente a trabajar en este, en este proyecto No sé si lo has conocido, si has visto alguno de los vídeos por cierto Todo esto pondremos enlaces en la descripción del vídeo cuando lo colguemos, evidentemente Sí, yo, yo sí he visto algún vídeo y, y, y mira, a mí me, me, yo me acordé de la película del de Minority Report, el informe de la minoría eh, porque un poco era eso, ¿no? Que veíamos ahí a, a Tom Cruise ¿no? haciendo con las manos pum, pum, y moviendo ventanas y tal y, y además me, me, me ha recordado a, a una novela que leí el año pasado que, que es de Tav William en Otherland. Oderland y, y, digamos, él pintaba una novela de ciencia ficción y un poco de fantasía, un poco mezclado todo. Y, y ahí él ya dibujaba un, pan, un panorama donde la realidad virtual, digamos, la, la interacción con, con, con las máquinas, con las redes informáticas, iba a ser un poco más a través de, de esta realidad virtual porque permitía más cosas, ¿no? Y una mayor inmersión e incluso socialización entre las personas a través de esa interfaz virtual. Y, y, y está claro que, que estamos avanzando poquito a poco, pero estamos avanzando hacia ese, hacia ese punto. ¿no? no creo que nunca se pierda la interacción en dos dimensiones, con, con los ordenadores y tal, ¿no? con pantallas planas, porque, porque evidentemente yo creo que, que permiten una eficiencia. Eh, o sea, hay tareas que no necesitas esa realidad virtual y no, se, y no las vas a necesitar. ¿no? Eh, si tienes que escribir un documento, si tienes que escribir algo, si tienes que hacer otro tipo de cosas, eh, no, no se necesita un entorno en tres dimensiones, necesitas simplemente concentrarte y tener una superficie sobre la que, sobre la que escribir, ¿no? Y este grado es quizá un, de lo más eficiente a la hora de escribir. Pero sí es cierto que a lo mejor, por ejemplo, para este tipo de cosas que estamos haciendo hoy, un podcast, eh, esto de la realidad virtual puede tener su punto. Piensa Pién, lo, pasar. Sí, sí, ya yo, yo el escritorio virtual aquí un plato de televisión en mi casa y que no se vean los libros apilados que tengo y los cables y todo esto además esto es como, como la ciencia con la ciencia no bueno qué más noticias tenemos Baltasar como creo que teníamos ahí un detalle importante Sí, seguimos seguimos eh, pues si antes sí. estamos celebrando el quinto aniversario de plasma 5 pues Vamos a felicitar a un compañero del mundo del podcast, que es Podcast Ritmos, que este año ha su tercer aniversario con el episodio 81, lo cual está muy bien y desde aquí Juan Febles, en nombre de, del equipo de del simple equipo de podcast de cada España, pues un fuerte abrazo y muchos ánimos y que sean 3, no, 6, 9, 15, 100 años más. Sí, sí, pues nada, enhorabuena Juan Febre, porque, porque bueno, que, que sigas así con esa labor, yo lo escucho, es cierto que llevo un montón de retraso porque escucho un montón de podcast y, y, y tampoco es que tenga un montón de tiempo para escucharlo, lo suelo escuchar a veces cuando salgo a andar, que ahora llevo un montón de tiempo sin salir y sobre todo los fines de semana que como un poco más tranquilo y eso pero lo escucho y tiene un nivel muy alto en su podcast y nada, felicidades y que lo siga manteniendo ahí Juan, un abrazo Juan desde aquí Y no solo el nivel alto que tiene la forma de comunicar sino la técnica que utiliza y que lo hace todo con software libre y como él dice, pues sí se puede y es la demostración de que las cosas con software libre son posibles como él bueno, es cierto que en el tema del podcast, el software libre es prácticamente lo más utilizado. OBS, que es lo que estamos utilizando hoy, eh, parece ser que es lo que utiliza la amplia mayoría de, de youtubers. Bendita palabra esta. Pero, en fin, que sí, parece ser que el software libre, Audacity y OBS son herramientas fundamentales a día de hoy para lanzar vídeos a, a YouTube vale Seguimos que nos quedan un par de noticias y las que me quedan enteros que no diremos que es que ya KDE tiene otro nuevo patrocinador que es a ver si sé decirlo Enioka Haute Couture es, que es que resulta que es otra empresa que entra a formar parte de del elenco de, de patrones en el sentido de la palabra ¿no? patrones no quiere decir que manden sobre KDE sino que tienen voz cuando en las decisiones generales que hagan KDE. Y esto es una buena noticia porque eh, KDE tiene empresas que pueden guiarle o orientarle o para que, est que estén más en realidad con lo que el mundo empresarial pues precisa además que actúan un poco también como mercenas porque también aportan algo de algo a nivel económico, ¿no? O corrígeme si me equivoco. Creo que sí, si no aquí estoy educado, sí, evidentemente eh, aportan algo económicamente y son escuchados en las decisiones que toma KDE de forma generalizada. Pero no olvidemos, y esto quiero remarcarlo, que eh, no mandan sobre la comunidad KDE porque la comunidad KDE mandan los los, los comunitarios de KDE. No mandan. Claro. Sí, sí. sí. No, no, no, esto es importante. En las en, en la comunidades de software libre normalmente lo que manda la comunidad. Cierto es que a veces hay una, una empresa por detrás que hace sus aportaciones y como es lógico, eh, hay que escucharlas, ¿no? Porque, porque, bueno, pues las empresas eh, mueven el mundo también, ¿no? No solo, no solo la comunidad, ¿no? Recordemos que... que el mundo a día de hoy, pues tenemos por un lado Estado, por otro lado mercado, pues se las empresas y, y en el centro está el Procomún, ¿no? Y el Procomún es un poco esa, esa pieza que está ahí jugando entre las dos cosas y que, y que es muy importante y que hasta hace bien poco prácticamente lo teníamos olvidado. Y, y Procomún, son libre es Procomún y, y queda demostrado lo importante que es este Procomún y, y la importancia de defenderlo. Pero es cierto que el Procomún no puede olvidarse ni del Estado. También es muy importante que, que, que tengamos en cuenta el Estado, porque, porque el Estado nos soporta a todos en nuestra infraestructura básica y, por otro lado, también al mercado. Que, que no podemos olvidar también que, que todos necesitamos pagar facturas o necesitamos, no, tenemos que pagar facturas y, y tenemos que hacer cosas. Y a día de hoy, eh, pues es evidente que, que las empresas tienen unas necesidades y que sí podemos ayudar y ser relevantes en el mundo empresarial creo que es un paso importante. Y tener empresas que nos, nos digan o nos comenten sus necesidades creo que es importante, no solo para el proyecto KDE, sino para cualquier proyecto de software. Completamente de acuerdo. Y bueno, me queda una noticia, más que una noticia, es una recomendación, pues He eh, visto bueno, eh, fue Ivana Isadora, que es una de las chicas que está en el grupo de promoción de KDE, Hice una entrevista a Sergi Blanc, que es bueno Sergi Blanc Torré, que es un investigador que está en el sincrotón, sincrotón de, de Barcelona, el ALBA, y resulta que en ese mega instalación científica utilizan plasma de forma habitual y constante. Lo cual cosa indica que y corrobora ese ese, esa, ese conocimiento de que el software el software libre está. Eh, en todos los sitios, sobre todo en los sitios donde realmente es importante la calidad del software. Entonces, Iván hizo la entrevista, la publicó en el DOT, está en inglés, evidentemente, y eh, Víctor Hacker, otro de los nuevos integrantes de CAD España, la, la tradujo en su blog y os recomiendo 100% leer esa entrevista porque es bastante jugosa. Sí. La verdad es que yo, yo la he leído en, en castellano con la traducción que hizo, que hizo Víctor y, bueno, es, un, es impresionante el trabajo de Ivana, que, que vamos, es una chica súper profesional. Eh, es una pieza muy importante del equipo de promoción, ella y Paul Brown, y, y hay que reconocérselo. Eh, mis mi aplausos desde aquí, Ivana, y mi reconocimiento a su labor porque vamos, la, la chica está haciendo una labor súper importante en el tema de promoción y esta, esta entrevista a mí me parece muy, muy, muy buena. Y además, personalmente, me, me encantó porque, porque, bueno, aparte de, eh, digamos, de la parte científica que evidentemente hacen en el 5 este, eh, pues también hay una parte muy interesante hacia mí, que, que os recuerdo que soy, que soy ingeniero técnico industrial, que yo no soy informático, y, y bueno, a mí todo el tema de la industria, pues, aparte de que trabajo en, en el sector, pues me parece súper importante. Y es un sector que no está demasiado bien, bien querido por el software libre. Y de como como Sergi contaba eh, que tienen una escala basado en software libre y que están utilizando totalmente eh, plasma en sus máquinas y, y Linux y tal, pues fue una cosa como que decir, bueno, por aquí empezamos. Sí, es cierto que conozco otras instituciones científicas que también utilizan software libre prácticamente en todo. Y, y, pero parece y como que solo está circunscrito ahí. Yo creo que, sin embargo, que, que puede ser la punta del lanza que, que al final, poco a poco, vaya haciendo llegar el, el software libre hacia el resto de la industria y está... Vamos. Bien. Eh, para finalizar el tema de novedades, no quiero decir ninguna más, hemos llevamos, llevamos casi media hora de novedades. Recordaros que ya... Tenemos entre nosotros Plasma 5.16.4, la última versión, y ya ha salido incluso eh, cositas ya de la beta de Plasma 5.17, el plasma que nos vendrá, que el KDE Frameworks ya va por la versión 5.60, puntuales, mes a mes van, van publicando sus novedades, que tenemos ya la beta de KDE Aplicaciones 19.08, que saldrá este mismo mes, y bueno, y la última noticia que me acaba de poner por aquí eh, eh, Rubén es que la Junta de Cádiz España ha sido reelegida y que a, a los que ya estábamos que eran Antonio La Rosa como presidente eh, José Millán como tesorero Adrián Chávez como vicepresidente y yo como secretario eh, tenemos que coger también que a nuestro compañero Rubén es un nuevo, un nuevo vocal, con lo cual tenemos un poquito más de presencia eh, entre nosotros. Tenemos un nuevo eh, un nuevo miembro en la Junta que seguramente notará pues, eh, nuevos bríos, nuevos nueva visión. Y de hecho ya en las reuniones que hemos tenido nos ha dado otros puntos de vista que sin duda son, son interesantes e importantes. Bien. Eh, habíamos perdido por un momento la conexión con Rubén pero ya lo tenemos otra vez aquí hola Rubén, otra vez, ¿te habías caído? hola sí, me he caído, me he caído ya sabéis que mi enrutador <risa> es legendario y hace este tipo de cosas así que. es que la tradición ¿Por dónde, ¿por dónde íbamos, Baltasar? pues pues has entrado justito, juntito donde te tocaba entrar o sea, ha sido como el buen Gandalf, un buen mago sí. blanco que no llega ni tarde ni pronto, sino cuando tiene que llegar Ajá entonces entiendo que has terminado ya con, con el tema de las noticias supongo que has recordado que tenemos Sí, tenemos sí, un, lo he recordado y que espacio, ahora que es tiempo de, de, de la de punto para que nuestros oyentes nos puedan sugerir y votar temas para los podcasts. No, eso no he recordado <risa> bueno, felicidades a la reelegida junta y yo todavía no me meto, pero, pero bueno, sí. Vale, vale, pues sí, es cierto que eh, al final me, no sé si de, que, que me habéis liado para que entre en la junta, pero bueno, eh, voy a intentar echar una mano en, en lo que pueda y, y proponer y ayudar en, para que, para que cada España siga siendo un actor relevante dentro del software de libre a nivel nacional y y en lo que pueda ayudar por, para, para eso el ¿no? Muy bien, gracias Rubén, te hemos liado un poquitín, pero es que hace falta nuevas visiones y gente, gente. Lo, lo importante es software libre al final la gente en todos los estamentos, y la Junta es uno de ellos. Sí. Bueno, pues por eso, sí, por, por eso también me he dejado un poco líneas de aquella forma. Bien, pues, dicho todo esto, pues, pues seguimos. Eh, como habéis visto, tenemos un buen puñado de novedades y, y seguro que no hemos dejado algunas en tintero. Y ya entrando al tema central de hoy, pues, queríamos hacer un pequeño repaso de lo que ha dado de sí la temporada. Eh, en mi opinión personal, pues, ha estado marcada por ese, por ese monográfico, esa serie que hemos dedicado al arte, que han sido al final cuatro capítulos y un quinto que se nos ha quedado en el aire y que os prometemos que haremos la, la temporada que la, tem la próxima temporada, que será la sexta. Y bueno, este monográfico ha sido un tema muy interesante. Creemos que, que ha podido alcanzar incluso un sector más amplio que el habituado oyente de podcast de, de sobre el software libre, que es algo que evidentemente que siempre buscamos, ¿no? que, que nuestro público no se restrinja solo a la gente de software libre, porque ya los tenemos ganados. Nuestro objetivo siempre es ir más allá y llegar a nueva gente por eso por eso utilizamos plataformas como YouTube ¿no? que algunos nos, cri nos critica con cariño oye por qué utilizáis YouTube que es una cosa propietaria pues bueno pues utilizamos YouTube y no está de más recordarlo siempre porque queremos llegar a más gente si solo nos suscribimos a las plataformas eh, en que utilizamos la gente de software libre no vamos a poder alcanzar a, a nadie más ¿no? Y como estaba diciendo, pues, también a lo largo de la temporada se han tocado los temas bastante importantes e interesantes, ¿no? Eh, el tema de política, dispositivos encontrados, tutelaje, infraestructura de KDE y, y, bueno, siempre intentando cumplir con esa misión de comunicar las bondades y los misterios, si, si los hubiere, desde el software libre a, al público más amplio posible. Eh, Baltasar, no sé cómo lo has visto tú desde, desde el otro lado, ¿no? Que este año pues, has podido está con nosotros un poco menos que en otras ocasiones Por lo cierto es que coincido plenamente contigo creo que ha sido una temporada que destaca por la variedad de temas tratados lo cual tiene mucho mérito y creo que convierte el podcast de cada España en no un podcast centrado solamente en la comunidad KDE que ya es de por sí muy amplia sino que nos permite ver más allá de, de este proyecto y ver que, que el movimiento del software libre y del conocimiento libre es increíblemente amplio. A mí es que con el software libre me pasa una cosa muy curiosa, que cuando creo que ya sé algo de un tema y que domino mucho de un tema, de repente alguien me habla de una noticia, de un programa, de, de una aplicación, de un proyecto, y se me ocurre investigar un poco por dónde va eso, y de repente se abre una ventana enorme, llena de proyectos, llena de cositas que dices, jolín, si no me falta mi, mi mogollón de información y de mogollón de conocimiento, si no sé nada, me falta una barbaridad no sé, y eso es lo que ha pasado en esta temporada, que creo que, que me ha abierto la mente a muchísimos proyectos y eso que el podcast es de España no sé si a ti te pasa algo parecido Sí, la verdad es que suele ocurrir esto, ¿no? Y más en el software libre, que es un mundo que, que te necesita que estés casi siempre muy muy al día porque te descuidas un poco y, y las novedades te sobrepasan, ¿no? Y a veces lo que ocurre es eso, ¿no? Que, que estás estás en, puesto en un tema y de pronto eh, te dice ah, no, pero tú has mirado esto y tal, y te das cuenta que, uh, madre mía, yo he terminado una parte, pero hay como 5 o 10 partes más que, que, que ni siquiera se me había ocurrido que se pudieran utilizar con esta, con, con esta herramienta o, o dentro de este proyecto, ¿no? Y siempre es algo que, que te abre mucho también la mente y, y por eso también es muy importante eh, estar con el resto de la gente de la comunidad para hablar y recibir novedades y, bueno, definitiva para, para estar a, al día, ¿no? Que, que es muy difícil estar uno solo desconectado eh, y, y estar totalmente al día, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, pues creo que es el momento de empezar ya con el resumen de la temporada. Y bueno, a mí me gusta empezar siempre estas cositas con números. Contando con este podcast, hemos realizado 11 emisiones y casi todas ellas con bastante buenas críticas y, como me he comentado anteriormente, muy variados. Se ha hablado de KDE, lógicamente, pero se vierten muchos temas relacionados. Y quisiera. Antes de continuar, agradecer públicamente a los miembros de CADE España que han participado de forma activa en este podcast, especialmente a Rubén, porque ha sido el motor el que ha estado ahí detrás de nosotros. Toca podcast, hemos de hablar de esto, estamos buscando este tema, ¿qué os parece? Y eso es una labor impresionante que parece que no es importante y yo creo que es súper, súper importante. Muchas gracias Rubén, de verdad. Bueno, Bartasar, eh, gracias, por pues las gracias. Eh, en realidad, lo, sí, es cierto que es, es importante, hay que estar pendiente. sabemos que, que bueno que tenemos un cierto compromiso con la gente que está a otro lado, que hay que cumplir todos los meses y, y en la medida que, eh, que podemos, pues pues, pues pues, intentamos cumplir. ¿no? Y, y sí, es importante pues estar un poco, oye, chicos, ¿qué os parece? Vamos a tocar este tema… Eh, yo creo que está interesante eh, y hay que, evidentemente, pues siempre hay que utilizar la, las redes sociales, no, la, no las redes sociales, eh, Twitter, Mastodon, etcétera, sino las redes sociales que todos tenemos a nivel de, de contacto para poder encontrar a un invitado que, que nos pueda eh, explicar sobre, sobre el tema que vamos a tocar y que, que además que sea interesante ¿no? que, que esté ahí, que siempre, que siempre aporte. ¿no? Y bueno, en ese aspecto, pues yo creo que este año... Pues hemos tenido a, a. Siempre, ¿no? Siempre tenemos invitados de mucho nivel, ¿no? Pero este año. Eh, pf, a, eh, yo creo que sí, eh, Juan Liniecki, eh, eh, el chico de francés, como. De, no me sale ahora el nombre, después me acordaré, pero ahora no. Eh, en fin, que hemos tenido una serie de invitados que, que estaban a un altísimo nivel, ¿no? Eh, Francisco Vila, de, de, de, de, de música, eh. Juan Manuel Macías y Ricardo Berlazo con el tema de la literatura Vamos, creo que nos tiene un nivel muy muy muy alto y esperamos que en las próximas temporadas eh, aguantemos el nivel y, y, y sigamos en esa línea, ¿no? que después, por supuesto sí, sin desmenecer a nadie, ¿eh? que los nuestros son también de primera línea también ¿eh? Sí, sí, los nuestros son de primerísima línea, lo que ocurre que está muy bien es lo que hemos comentado antes, de abrir el proyecto KD a todos los niveles y continuando los, con los agradecimientos de una persona que ha estado desde fuera evidentemente no puedo olvidar al presidente de Cade España Antonio la rosa miembro de KDEV y desarrollador súper veterano de KDE creo que él estaba en KDE antes de que existiera KDE o sea que tiene mucho, mucho mérito un saludo Antonio evidentemente también a Adrián Chávez el vicepresidente de cada España desarrollador de KDE y un miembro también muy activo del podcast José Millán ¿Qué haríamos sin José? ¿Qué haríamos sin José? La persona que, que lleva los numeritos de CADE España y que no para de... Sí, sí, sí, desde luego, toda, toda la gente que nos soporta ahí, nos soporta en el sentido de que hace el soporte, ¿no? De, de, de, de CADE España y, y, bueno, en fin, y... y Acabo de echarle un vistazo y me he acordado también del nombre de este chico, que de Nicolás, Nicolás Sobrí, que, que fue el que estuvo con nosotros también en el tema de juego, que justo, justo el nombrarlo también. Y un saludo, por supuesto, a toda nuestra, nuestra familia de Cádiz de España. Perdón, que tenía un pequeño problema técnico. Eso, agradecer a José Millán, tesoro de Cádiz España, su, su implicación y su buen hacer y evidentemente no quiero olvidar al primer presidente de CADE España que fue Alberta Stals, es miembro de la Junta de CADEV y creadora de, entre otros del gran ocular muchas gracias a todos vosotros porque sin vosotros eh, los pocas de CADE españoles no serían igual eso eso no, no, no hay que dudarlo, Baltasar sin ellos los pocas de CADE España, como tú dices, no serían los mismos sin duda bien y ahora empezamos la parte metralleta que le gusta a aunque creo que no eh, la cuestión es eh, yo voy a ir diciendo un podcast y así a modo de pregunta tú me tienes que decir qué recuerdas de él esto no está muy guionizado, que lo sepáis eh, que él no sabía nada de cómo íbamos a hacer esto, así que a ver cómo está de memoria Rubén y empezamos con el primer podcast que hicimos en septiembre que se llamaba Tutelaje y intersección en KDE ¿te acuerdas de él? bueno, aclaro que Sí, sí, ah, claro que aunque sabía que íbamos a hacer un resumen, entonces le echamos un vistacito a, a los guiones, es cierto que a los vídeos no, no he visto prácticamente ninguno, y bueno, en concreto este fue el primer podcast que hicimos esta temporada y yo creo que, que lo primero que hay que señalar es que lo hicimos dentro del Maratón Linusero, y, y bueno, ese gran evento que, que, que montó Juan Feble, eh, eh, que, que, que, que saludamos desde aquí, le damos las gracias porque porque bueno, eh, tuvieron a bien invitarnos en, en el primer aniversario de, de este evento y la verdad que fue muy bien y fue, nos fue un placer para nosotros poder poder estar y, y además que abrimos este, este, este, este evento, este segundo evento de, o evento primer aniversario y la verdad que muy bien, además un tema realmente interesante porque fue la tutel, tutelaje y la mentorización dentro de, de un proyecto de software libre en este caso concreto sobre sobrecentrado un poco más sobre el, el proyecto KBE pero que, que yo creo que es válido para cualquier otro proyecto de software libre no y estuvimos pues precisamente con Albert y con José con José Millán y bueno en eh, eh, este sí que nos tuvimos que circunscribir a una hora, precisa, porque el, el maratón lucero iba, iba muy marcado con los tiempos y, y bueno, en definitiva yo creo que, que es, es una cosa muy importante y de hecho era uno de los objetivos también dentro de KDE, de, de KDE aquellos objetivos que nos habíamos marcado, que... Eh, eh, apoyar a los que llegaban nuevos, ¿no? Yo creo que se arrojó luz sobre, sobre muchos temas. Eh, se habló de el Google menos Code, el KDO Season, de varios, varios varias formas de, de tutelar y esos varios proyectos de tutelaje que existen, ¿no? Desde pues de, de, de Google puede hacer, hasta los nuestros propios. Incluso también tuvimos tiempo para tocar, eh, eh, digamos, otras formas de tutelar sin ir sin ir eh, acogidas a un programa marco como puedan ser como puedan ser estos no entonces un poco yo creo que, que cubrimos toda esa parte que a veces a la gente pues le puede dar miedo de cómo empieza a colaborar con este proyecto y tal y, y yo creo que fue un podcast muy muy importante y, y encuadrado dentro de, de del, del marco que fue el primer aniversario del Maratón Linus pero pues creo que nos quedó muy bien la verdad pues unido al primer podcast que hicimos en septiembre, pues, unido al primer podcast que hicimos, eh, está bien recordar que el segundo fue eh, el cómo usar la infraestructura de KDE. KD. KD. ¿Qué sí. recuerdas de este? Pues este este lo hicimos porque porque creímos conveniente que había ciertas partes de, de de los proyectos de esa libre que no eran muy conocidas, ¿no? Y, y que... Había que reivindicarlas y había, y había que ponerlas en valor porque son eh, parte fundamental, ¿no? Y son esa parte que es la infraestructura que no se ve, que muchas veces lo que sí vemos es el escritorio, ¿no? Todos los avances que tenemos en el escritorio o en, o en, o en, o en cualquier aplicación. Y, y, y en definitiva, no, no vemos que necesitamos un soporte por detrás que haga que estos proyectos avancen y, y se puedan centrar en lo que tienen que centrarse y no eso, ¿no? Y en este caso, pues bueno, se habló un poco de, de esa infraestructura que está por ahí detrás de, de KDE, eh, tenemos el Identity, tenemos el Fabricator, tenemos el Buzila, y, y bueno, es muy importante y, y, y hay que tenerlo ahí, ¿no? Y se acaba la luz, yo creo que claramente, ¿no? Además eh, hay que darle, darle difusión a esa labor que, que en concreto en KDE, tenemos, eh, pues yo creo que son principalmente tres chicos eh, en tema de administración. Eh, Nicolás, Nicolás que si os acordáis ya, ya estuvo con nosotros hace un par de años en, un, en uno de los podcasts Y Ben, que, que es otro, y creo, creo, aunque no estoy totalmente seguro, que es Busan, que es el, el otro chico. ¿no? Además lo, lo han hecho muy bien porque... Uno está en Sudamérica, otro está en Europa, otro está en India y prácticamente de, de esta forma se van solapando unos a otros y cubren las 24 horas de, de, del día, eh, así que, que nuestra infraestructura está totalmente cubierta, ¿no? y, y aparte de ya lo que se habló en aquel en aquel episodio, pues, pues un poco de cómo, cómo va creciendo también un proyecto y conforme crece, también necesita más, mayor infraestructura, ¿no? Un proyecto pequeño, pues, prácticamente, a lo mejor, con una eh, pequeña lista de correo o, o con estas plataformas como GitHub o GitLab les vale, eh, simplemente, pero una vez que el proyecto empieza a crecer, necesita también otras necesidades y, y esas necesidades van aparejadas con montar más cosas, ¿no? Y, y, y como digo, Principalmente a mí el podcast me pareció muy interesante por poner en valor a, a, a la labor de, de estas personas precisamente, no por poner porque porque muchas veces es invisible y es fundamental, Totalmente necesario e importantísimo, Rubén. Totalmente. El tercer podcast de la quinta temporada estuvo dedicado, de la... estuvo dedicado a dispositivos empotrados y tuvimos empotrados. un par de ponentes de gran altura. Y tuvimos un par de ponentes uno que lo conozco personalmente, Agustín Benito, que un abrazo desde aquí, eh, le tengo mucha estima, y otro que conoces tú, creo que se llama Francisco Gil, que tiene alguna relación contigo. Sí, sí, sí, así, así sí, sí, sí. Bueno, Agustín, un abrazo también de mi parte desde aquí, es una persona, puh, madre mía, el hombre tiene una capacidad de visión impresionante es capaz de donde tú no ves nada él ve un, salir un proyecto o nacer un proyecto y, y aquel podcast la verdad que estuvo realmente realmente interesante con, con la presencia tanto de tanto de agustín como de francisco ¿no? como de, de paco gil para para los amigos ¿no? y, y bueno Paco francisco francisco gil paco gil es un amigo es profesor de la universidad de almería y bueno ha he hecho algunas cosas a, a nivel profesional con él, pero él también ha estado participando. Él y, y su socio, Alfredo, han están participando en la comunidad de Hard que eh, tienen un proyecto de software libre. Eh, han participado en jornadas Hard Lab Almería que se celebraron aquí en la ciudad, aquí en el Ejido. Y bien, son gente que son muy participativas y están también muy, muy en el este tema. ¿no? Y, y siguiendo un poco la tónica eh, que estábamos llevando de, del podcast anterior, se estuvo hablando de. de esos dispositivos que cumplen principalmente una tarea de, de de infraestructura, como puedan ser los anotadores, o sistemas sistemas que hay por detrás en una tele de estas modernas, una Smart TV, ¿no? o, o en otros sitios, en, en, un, en, un, en un dispositivo de estos de tipo, quiosco que hay, por ejemplo, en una feria, en un evento, o parquímetro, ¿no? todos estos dispositivos son dispositivos empotrados, no y le pegamos un un buen repaso, yo creo, porque muchos de estos dispositivos, casi, casi la totalidad, utilizan software libre por detrás y se pegó un repaso al Álvaro del Posca muy importante porque se, se abordó, se abordó Paco, Paco Gil tiene una experiencia grande en el desarrollo de estos dispositivos y yo creo que se abordó prácticamente desde, desde el primer, no sé, desde que tienes la idea hasta el final, ¿no? Y, y Agustín pues como he dicho que es esa persona que tiene, que tiene esa visión, que, que es capaz de sacar eh, eh, oro de donde no lo hay, pues nos estuvo aportando un poco esta visión de, de por dónde pueden ir y por dónde, por, dónde, por dónde están progresando también actualmente desde, desde la perspectiva que en, en el puesto de trabajo desarrollaban en aquel momento, eh, estaban haciendo con, con estos dispositivos encontrados. Muy bien, veo que sigue estando en forma. Eh, a partir de cuarto podcast empezamos a la serie de cada KDI Software para el arte, que se dividía en cuatro capítulos. El primero de estos dos fue el de imagen. ¿Te acuerdas de él o qué? Sí, sí, me acuerdo de él, porque uno de nuestros invitados, eh, Alberto, Alberto Flores, eh, tuvo un problema personal y, y no pudo ni avisarnos ni ni participar del podcast y, y se hizo un extra se hizo un extra que, que le hice una pequeña entrevista eh, a posteriori y se mandó ese extra sobre esos imagen y lo recuerdo porque, porque Antonio Antonio La Rosa que estuvo con nosotros en aquel podcast pues bueno nos describió eh, muchísimas cosas de digital estuvimos hablando de, de software y para el tema de edición de fotografía principalmente con Antonio y con Alberto, con, pues sobre todo estuvimos hablando de crítica y de otros programas de, de dibujo, ¿no? Porque creo que en el tema de imagen hay que diferenciar un poco entre fotografía y dibujo por un lado, ¿no? Y, y recuerdo que, que a raíz del podcast, que cuando pues, Antonio nos estuvo hablando de todas las bondades que tiene Digicam, eh, pues le dije, bueno, pues Antonio, me has cometido Se lo dije así cuando terminó el podcast, o oh, incluso no sé si lo dije en el podcast. Y a partir de entonces he empezado a utilizar Digicam. Creo que un poco muy interesante porque, porque se habló y mucho y bien, se habló mucho y bien de, de todas las aplicaciones que hay para hacer eh, tema de fotografía y, y en el extra con Alberto para todo el tema de dibujo. Y, y es cierto que a mí me quedó la impresión de que, de que en fotografía estamos bien, pero hay margen para mejorar. Pero es que en dibujo, creo que en dibujo estamos. Muy, muy bien. Y, y creo que, que especialmente Quita es una, es una herramienta que, que ya está dando mucho que hablar. Y que va a dar mucho, mucho, mucho más que hablar porque está, de hecho, avanzando sobre, sobre el resto de, de, de herramientas para dibujar. Eh, eh, recordemos que creo que a día de hoy todavía sigue siendo la única aplicación que permite dibujar en, en HDR. Eh, Cierto que solo bajo plataforma Windows, pero creo que es la única que permite todavía eh, hacer esto. HDR eh, es una técnica como de iluminación, no sé exactamente bien, pero yo no soy experto en estos temas, pero es una técnica de iluminación especial de los dibujos y, y de las fotografías. No sé si tú sabes exactamente qué es HDR, eh, Baltasar. Pues la verdad es que no lo tengo demasiado claro. Creo que es un, un, son formatos que a mí se me escapan de, de, de alta calidad. Entonces, lo siento, pero no te puedo ayudar. Lo que sí es cierto es que, que Digicam, como, como herramienta de dibujo, de dibujo herramienta de, de fotografía, es impresionante a la altura de, de cualquier profesional y que Crita eh, actualmente en, creo que no tiene rival. Directamente, eso es, es una, una aplicación killer, que yo las llamo. Aplicaciones que la mejor, sin lugar a dudas, es esa y, sobre todo, que tiene una evolución por delante bastante importante sobre todo porque con esta aplicación está ocurriendo una de las cosas que yo creo que que son a clave eh, que instituciones públicas aunque sean universidades, que es una pública se ponen en a trabajar colaborativamente en su desarrollo y eso es importantísimo pero creo que ahorita deberíamos hablar más adelante porque ahora nos toca hablar del podcast quinto de la temporada que fue con ese Fue titulado Potente cuando se necesita, refiriéndose lógicamente al escritorio Plasma. Sí, sí, sí. bueno, Crita sí, así, así es, Baltasar, es cierto que, que ese podcast fue, fue muy bueno, este fue muy bueno porque eh, esto, la idea de hacer este podcast vino un poco a raíz de varias discusiones, en, bueno, discusiones varias conversaciones en, en el canal de Telegram, donde tuvimos la percepción de que, de que faltaba un poco de, de descubrir cosas sobre, sobre el escritor, ¿no? Cosas que, y características que estaban un poco ocultas y, y, que, y que no estaban llegando al, al usuario. llegando <coughs> A esos usuarios bastante más avanzados que, que, que en el nivel medio. Que, que yo, por ejemplo, muchas de las cosas de las que se hablaron, o, o algunas de las cosas, eh, o, las descubrí, o las descubrí preparando el podcast o me las descubrieron durante el podcast. ¿no? Y, y fijaros que yo llevo, llevo muchos años utilizando el KDE y, y muchas de estas cosas, eh, dicen, bueno, pues las conocerán, ¿no? Pero, pues no, realmente no. Y recuerdo que, que se habló de los distintos plasmoides, de cómo se ha cambiado ese enfoque eh, del escritorio hacia la utilización de plasmoides para, para nuevas características, aunque muchas están también integradas dentro del núcleo del escritorio. Eh, iniciamos en aquel, en aquel podcast, eh, iniciamos también una nueva sección, eh, que era porque pues, íbamos a presentar un poco los plasmoides que íbamos utilizando, y se declararon varias cosas. ¿no? Intentamos, por ejemplo, también arrojar luz sobre, sobre un aspecto que no es muy conocido y tampoco es muy claro, que es el tema de las actividades. Y eso, yo todavía creo que nos quedó un poquito cojo, ¿eh? Nos quedó un poquito cojo porque yo todavía sigo, por lo menos yo, yo sin todavía pillar el tema, el, el punto del tema de las actividades, aunque, por ejemplo, me suena que Adrián dijo que él sí las utilizaba. Eh, pero también, por ejemplo, se, eh, se, se habló también sobre el tema de los guiones en Kawin y, en fin, yo creo que se le dio un repaso dentro de la brevedad, que, que evidentemente podemos delicar dentro del podcast porque si no tendríamos que hacer podcast estilo maratón y sé de 14 o de 15 horas o de muchas más horas pero dentro de la brevedad que, que más o menos nos marcamos dentro del podcast se le dio un repaso eh, para que los usuarios eh, interesados y curiosos que, que es, estoy seguro que son la gran mayoría eh, pues pudieran investigar un poquito más y sacarle más partido a, a, a nuestro Escritorio Plasma, que, que sin duda, eh, si no es el mejor, es uno de los mejores que hay eh, escritorios en todo, comparándolos en, en todos, todo, propietarios y no propietarios y, y libres, ¿no? eh, por lo menos en, en mi opinión. De hecho, creo que ahora mismo eh, los escritorios libres, y no me cansaré de decirlo, están por delante de los propietarios a ¿vale? día. No solo Plasma, sino el escritorio de Genome, también incluso los... Lo, los más pequeños, que se llaman más pequeños, XPC, eh, LXQT y algún otro también ya en características o en prestaciones. Porque, por ejemplo, el LXQT, recordemos que es un escritorio que consume 90 megas de RAM. Pues, pues nada más que con eso ya es una tarjeta de presentación interesante y que permite, bajo mi opinión, repito, que estemos por delante de… Me, que estemos por delante de de otro escritorio que se dice en propia eh, 100% de acuerdo con que estamos por delante de los escritorios privativos y de largo bien, seguimos con el sexto podcast de la temporada que, se llama, que seguía la línea de los iniciados antes del software para el arte en este caso con uno que creo que tú sí que dominas un poco porque es el tema de la música, ¿vale? me han dicho que tocas con los mejores mejor, mejor dicho, los mejores tocan contigo <risa> Bueno, eso, eso es un poco exagerado, porque como músico soy muy limitado las cosas como son. Aunque llevo tiempo tocando, o bastante tiempo tocando, mucho por mi cuenta, y, y ahora ya pues llevo ocho años estudiando de forma arreglada. Pero, bueno, hacemos lo que podemos y sobre todo me lo paso bien. Me lo paso bien, que eso es muy importante. Aquel podcast fue, fue buenísimo. Buenísimo, yo creo que, que has sido uno de los mejores podcasts que, que hemos hecho. Eh, Paco, Paco, sale ahora el apellido, increíble. Uh, eh, Francisco Vila, especialmente, Paco Vila, Paco Vila, que fue nuestro, nuestro invitado aquel día. Eh, bueno, es una persona que este sí está en la élite a nivel musical. Yo pensaba que sobre todo era a nivel musical y que era como usuario de, de software libre y un poco como, como traductor, porque recordemos que él prácticamente él solo ha traducido toda la, toda la documentación de por a castellano. Pues yo pensaba que bueno, que quedaba solo en eso, pero durante aquel programa nos no demostró que, que es un, un fuera de serie, un fuera de serie, que controla de, de software para música, de aplicaciones para música y, y aplicaciones libres para música. Eh, yo creo que posiblemente será a nivel nacional o pues será referente, será referente y, y creo que además Paco con una humildad terrible que él siempre decía no no pero yo no entiendo mucho no, no, no. Paco Paco creo que, que como no vuelvo a repetir yo creo que puede ser tranquilamente el referente en este país y posiblemente de parte del extranjero a nivel de sobre, de aplicaciones para música software para música porque nos pegó un repaso a todo el abanico y en, y, en, y en aplicaciones o software para música. Hay un abanico súper importante, porque tenemos desde edición, hasta la composición, hasta eh, edición de partituras, eh, o el mismo que estamos utilizando OBS, ¿no? como, como herramienta para, para grabar, eh, audio y vídeo. Eh, o sea, es, el abanico es tan grande en, en software musical que, que, que, que ¿tú ¿cómo puede una persona solo controlar de todo esto? bueno pues Paco nos demostró que, que, bueno, es cierto que en algunos campos no era tan experto pero Paco nos demostró que tiene un nivel elevadísimo muy, muy, muy alto y, y vamos, eh, a mí me dejó muy sorprendido y muy fue muy grato, aquel, aquel, show, aquel podcast fue muy, muy, muy gratificante, creo que además fue uno de los más largos que hemos grabado hasta el momento o el más largo y, y, y bueno, recuerdo una frase de, de Adrián de Adrián que, que él para terminar, que dijo dice me quito el sombrero una cosa así, dijo, dice y además ha sido uno de los podcasts más interesantes y más divertidos de los que he participado y yo me quedo prácticamente con esa frase de Adrián pues sigo comprobando que la memoria no te falla y demás que un tema, un tema que te gusta, pues claro evidentemente eh, se nota muchísimo y no digo que no te guste a nosotros, porque el siguiente, el séptimo podcast de la temporada, no es ni más ni menos que fue software Libre y Política, y supuso el regreso de, de Alex Paul, el gran Alex Paul, hay que quitarse el sombrero cuando hablemos de él, a el, nuestro, nuestro mundillo de podcast. ¿Qué recuerdas de ese podcast, Rubén? Pues este podcast fue también muy interesante. La verdad es que creo que... Bueno, evidentemente yo como parte participante no como participante y parte no de, de los podcast no puedo decir que hay algunos eh, poco interesante todos son muy interesantes y, y realmente no pero pero bueno el interés a veces te mueve un poco por, eh, por intereses no eh, evidentemente el de la música es un tema que para mí era muy cercano y, y me resultó muy muy interesante a nivel personal pero este de, de sobre libre la política Creo que era muy interesante, principalmente por el panorama político que, que tenemos en este país, ya no solo en este país, incluso a nivel mundial, donde hay un. Una, ¿cómo decir? No? El, los, los, eh, los, los, los ciudadanos estamos como desligados un poco de, de ese, ese, de, del estado, ¿no? Y, y no deberíamos, no debería ser así. Y, y, y bueno, este podcast fue muy interesante en eso porque vimos, vimos eh, cómo eh, desde el software libre o desde la posición de la comunidad, eh, mucha gente de la comunidad primero está involucrada a nivel político, a nivel de, de activismo, y, y además eh, vimos cómo el software libre puede ofrecer muchas cosas a la, a la, a la política, ¿no? Y, incluso a otras formas de hacer política. Además, eh, este también fue muy, muy entrañable para mí porque pudimos contar con la presencia de Ismael Olea Ismael es, es, un, es un muy buen amigo es de aquí de Almería y creo además que era justo, justo invitarlo porque es una de las personas referentes del software libre en, en España, yo creo que sí, creo que hay que decirlo así, Ismael Olea tiene que, tiene que estar eh, o está unido indisolublemente al software libre en este país porque quizás uno de los más conocidos pero todo lo que ha hecho Ismael a nivel de software libre en este país tiene que, tiene que ser reconocido. Tiene que ser reconocido y cuantas más veces sea reconocido, mejor. Y sobre el podcast en sí, pues primero pegamos un repaso porque es cierto que vendrán las elecciones, ¿no? Y, y le pegamos un poco de repaso, lo hizo Adrián, eh, a qué, qué partidos políticos intentaban llevar algo de software libre en, en sus programas, ¿no? Y, y bueno, pues, la decepción fue un poco que, que pues prácticamente solo. El partido que esperábamos, o prácticamente muy pocos partidos, llevaban software libre, ¿no? Esto quiere decir que, que a nivel político, a nivel de los políticos, pueden pasar dos cosas. Primero, o no hemos sabido llegar a los políticos, o, o dos, los políticos eh, pasan un poco de software libre y no debería ser así. Eh, aparte de eso, pues también se repasaron eh, proyectos que se lanzaron a nivel político con software libre, todo el tema del de, caso de Extremadura, con Línez, ¿no? que después, pues, se… Eh, eh, aquí, digamos, eh, por ejemplo, en Andalucía se, se, digamos, se asumieron muchas de, de los resultados de la experiencia con LINE para Guadalines y yo entiendo que en el resto de comunidades eh, fueron el espejo donde se miraron o, o el tema de, del Ayuntamiento de Múnich, ¿vale? Eso también creo que es importante, se, se habló también sobre ese tema, qué había pasado en Múnich o qué había dejado de pasar. Y, y, y después, pues bueno, también se habló un poco sobre el tema de leyes y normativas que había vigentes sobre software libre, a Directiva europea que también, pues, están haciéndose un poco sobre el tema de, de artículos del famoso artículo 11 y 13. Eh, también se tocamos. Y después, también es cierto que yo creo que fue quizá donde más nos detuvimos y quizá parte, parte que quizá menos conocía la gente que, que, que nos escucha habitualmente o que es usuaria de software libre, pero no está demasiado implicada con el tema de con el tema social, que es la, las iniciativas promovidas por por la ciudadanía y dentro de o, dentro, o saliendo incluso desde la comunidad del software libre, ¿no? Como, como, por ejemplo, fueron la, la campaña esta de dinero público y código público, promocionada por la FSF, eh, o la estrategia, o por ejemplo, la ley que está liderando esta campaña, ¿no?, que era las estrategias municipales para el empoderamiento digital. Eh, la LACE es una de las personas que está, que está liderando esa campaña, y aunque la están llevando principalmente allí en Barcelona, pues es extrapolable perfectamente a cualquier otro punto de, de la geografía, no solo española, sino de, de cualquier sitio de, del mundo, ¿no? Y, y bueno, incluso también le pegamos un repaso a algunas cositas que se están haciendo desde el de, de, de KDE con, pues, con los estamentos públicos. En concreto, recuerdo que, que se habló sobre el tema de, la, de, de alguna pequeña colaboración que se hizo con la Generalitat. ¿sí? o alguna cosa que se ha hecho con la generalidad, ¿no? Y ahora, pues, fíjate, ¿no? Tenemos ese, ese buenísimo ejemplo que, que resulta que KDE, pues, que ha entrado ahí en, en Jures, como hemos dicho al principio, y esto, pues, es, es un paso importante. Al principio, en un sector eh, que es educativo, pero esto lo quita que pueda dar un salto más allá y, y usarse en, en otros ámbitos estatales, ¿no? Y, y creo que, que lo que, sobre todo, quisimos resaltar en el podcast fue que, que la implicación de la ciudadanía tiene que ser más si queremos mejorar como sociedad. Y los valores que defiende el software libre, eh, deben, deben pueden, o pueden y deben, o pueden. Y aparte deben, oh, ponga aquí su verbo mejor, pero en mi opinión pueden y deben extrapolarse a, a, a las políticas. Y, y eso, desgraciadamente, viendo los el panorama político que hay, el nivel de políticos que, que tenemos. Ya digo, no solo a nivel de este país, que, que es lamentable, pero a nivel global, a, a, del mundo, a nivel mundial, pues creo que, que somos la ciudadanía los que tenemos que, que impulsar todas estas medidas. Y los valores del software que están demostrando que son, que son buenos, que permiten que se mejoren las cosas. Y, y por lo tanto son extrapolables a, a muchísimas otras cosas como de hecho se está viendo en otros ámbitos como en ámbitos científicos y creo que esa es la conclusión que me quedo de, de este podcast que tratamos, que tratamos en aquella ocasión creo que es uno de los podcasts más recomendables para, para la gente que no está en el software libre creo creo que este software de, KD, bueno, KD de, de software libre y política debería ser de obligado o sea, Escucha en todos los institutos. Pero bien, pasamos al tercero de la serie de SKD Software para el Arte, el octava temporada, que era sobre juegos. Una de mis grandes pasiones, no ocultas, sino activas, pero que no puedo jugar nunca, no tengo tiempo para ello. Pero bueno, en este con Juan Linux. Kliniecki y Nicolás Obray, creo que hablasteis de bastante rato de sobre, que, sobre ese falso mito de que en Linux no se puede jugar. Pues así es, Baltasar. Y bueno, este fue un podcast que yo no empecé con problemas porque, como sabéis, mi, mi enrutador me la va jugando y he tomado la táctica de reiniciar eh, los elementos que tengo entre mi, entre mi máquina y, y la salida a internet. Y, y bueno, pues eh, uno de aquellos elementos decidió jugármela y empecé el podcast bastante tarde, así que lo condicionó principalmente a Adrián. Pero bueno, primero que decir, el nivel de, de los invitados. Juan Liniecki es el líder del proyecto Motor, que es ese pedazo de motor de, de juegos que, que, que está teniendo un desarrollo increíble y que además recordemos que Juan y el resto de su equipo están consiguiendo vivir del desarrollo. De un producto de software libre. A ver, esto lo voy a volver a repetir. Están viviendo el desarrollo de un producto de software libre. O sea, aquel mito de que no se puede vivir de software libre, este es uno de los mejores ejemplos que tenemos para romperlo. Bueno, pues Juan, eh, pues, pues evidentemente, tiene un, es un primer nivel, un primer espada dentro de, lo, del desarrollo, de los desarrolladores. Eh, en su sector, evidentemente, pues será número uno, o, o estará ahí entre esos números uno, y Nicolás, Nicolás sobre que, que, bueno, que aparte de, de, de su especialidad, que, que, si no lo recuerdo, era físico, o, o así, eh, o sí, me suena que era físico, pues está totalmente involucrado con el desarrollo de, de 0 D que es ese juego estupendo y súper recomendable a todo el mundo, de, eh, de estrategia en tiempo real, basado en en un juego de Microsoft, que es justo también decirlo, el of Empires, o AGE o Gempires, ¿no? para los que en inglés lo llamamos mal, que era un poco, pues, pues bueno, construir una civilización e eh, intentar dominar el mundo con, con ella. ¿no? Pues, recuerdo, desde que me incorporé, recuerdo el, el COCA, porque me incorporé a Medias, que, que le pegamos un buen repaso a, a todo el tema de cómo es jugar el Linux, qué opciones hay disponibles, eh, recuerdo que yo, por ejemplo, hablé un poco de mi experiencia que tenía con el motor RENPI, que es un motor para hacer visual, eh, novelas visuales, y que yo estoy utilizando con, mi, con mis niños de, de, de robótica y tecnología para, para hacer cosas y empezar unos principios de programación. Y, y, y bueno, en general, yo creo que, que conseguimos erradicar el, el mito de que el Linux no se puede jugar. Y sobre todo, importante también, y por eso nos marcamos también dentro de esta serie para el arte, eh, que los juegos a día de hoy... Eh, son, arte. Y son arte muy complejo porque incluyen arte visual, arte, arte literario, podríamos llamarlo así, porque los juegos tienen una historia y, tienes que ir de esto. y aparte, tienen que y parte tienen arte musical, porque hay juegos que tienen una banda sonora que es poco menos que, que, que impresionante, ¿no? quizás quizá, quitando algún privativo, eh, pues recordemos que por ejemplo Zelda, toda la serie de juegos de Zelda, pues hace poco se sí hicieron una, una serie de conciertos de, de una orquesta filarmónica interpretando la banda sonora de, de juegos de Zelda, ¿no? O sea que eh, a ese nivel están los juegos a día de hoy, ¿no? Y, eh, y creo que con aquel podcast dejamos claro que, que el software es libre, también tiene una presencia importante eh, dentro de, de los juegos y aunque a lo mejor en sí los juegos no, eh, no todos sean libres, pero muchos ya empiezan a utilizar estos monstruos como Godot eh, para hacer juegos comerciales incluso Rampi, y yo estuve investigando hace poco y, y también se está utilizando incluso para hacer juegos juegos juegos privativos pero utilizando toda esta base de Libre. es cierto que, que a lo mejor quizás los juegos es más complicado sacar un proyecto de sobrevivir hacia hacia adelante no pero, pero bueno también ahí tenemos a 0AD y a Westnote para demostrarnos que sí se puede ¿no? interesantísimo eh... Cuando acabamos la, la octava temporada, la, el octavo capítulo, tuvimos un, un capítulo intermedio, un capítulo más corto, que era sobre aca el Academies de Vigo. Eh, ¿Te acuerdas de que hablasteis en este capítulo? Es el 8.5, no lo busquéis como 9 porque no está como 9, sino que está como 8.5. Sí, sí, este podcast fue un podcast que digamos un poco especial, pues simplemente pues, pues para.. Eh, no es que no necesitara un podcast entero dedicado a él, ¿no? sino que es cierto que ya hemos dedicado otros podcasts a los academias y tampoco queríamos repetir, ¿no? porque en ese sentido, pues, pues bueno, eh, en esos otros podcasts habíamos estado hablando de cómo se organiza, eh, cuál es todo el proceso de selección de la sede y de, de las interioridades de, de todas las academias. Y entendemos que eso, pues, no, no había cambiado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue lanzar un pequeño eh, episodio especial, simplemente con lo que nos podíamos encontrar este año en la Academia de Vigo, eh, cómo iban a ser las charlas, cómo estaba el programa preparado, qué nos íbamos a encontrar, cómo iba a ser la sede en la ciudad de Vigo, que, que a mí, personalmente, me ha encantado ciudad Vigo, me ha, me, ha, me ha casi que robado el corazón, ¿eh? yo, lo digo de verdad, ¿eh? Vamos, Mi padre, yo creo que lo dije en aquel podcast. Mi, mi padre, vamos, es, es, es, es, casi que es vigente de corazón también. Y yo, yo había estado de bebé, y no de, ya de adulto, yo no, no, no había estado nunca. Y cuando he llegado, me encontré una ciudad preciosa, preciosa, que, que, que ah, okay, a mí me ha, me ha robado el corazón vivo. Y, y bueno, sobre todo, pues un poco el podcast era eso, ¿no? Presentar qué íbamos a tener. Eh, en es 2019 en Vigo, cuál iba a ser el programa, qué podíamos ver en Vigo, qué podíamos hacer en Vigo, qué, qué eventos sociales íbamos a tener. Y un poco, pues, el objetivo era, pues, comentar que, que, que la gente se acerque, ¿no? Porque, además, como, como siempre decimos, el academia es, es un sitio que es principalmente, aparte de lo que te puedas llevar de las charlas, que siempre te llevas algo. Y yo, personalmente, aunque no he podido estar en, en todas en las que he, estado, he aprendido muchas cosas muy interesantes y he disfrutado muchísimo, eh, pero aparte de eso, eh, lo más importante de las academias y de los academias internacionales es que puedes estar con la gente puedes intercambiar opiniones que, que, que estando en vivo salen y que estando en persona digamos, ¿vale? no, no es lo mismo interactuar con otra persona a través de, de mensajes o correos incluso a través de videoconferencia que estando en persona, porque eh, somos seres sociales, no nos olvidemos y, y el intercambio personal es muy importante. Y eso que yo creo que esa era, esa era la idea un poco con, con este podcast especial. Animar a la gente a asistir y presentar que nos íbamos a encontrar dentro de, de la Academia 2019 en vivo. Que, a, que personalmente creo que ha sido muy bueno. Un muy buen Academia. es Buenas cifras de participación. Un nivel muy elevado de los de, de la gente que dio las charlas y muy bien. Y sobre todo, creo que, que con respecto a otros años, lo que hemos tenido es constancia en la asistencia, porque, porque a lo mejor no hemos llegado, creo que, que el máximo de asistencia lo hemos tenido, lo tuvimos el año pasado en Valencia, pero este año, aunque, aunque se ha quedado muy cerca, creo que se ha quedado muy cerca la asistencia de la de Valencia, pero lo que sí hemos tenido es mucha constancia de la gente. La gente ha venido viernes, sábado y domingo. Cosa que otros años no, no nos ha aburrido, que la gente ha sido más variable y no ha venido solo el sábado, o ha venido el viernes y un rato el sábado. Pero esto en, en este año en Vigo, creo que sí se ha conseguido. Muy bien, por cierto, con un, muchísimas gracias. Es el momento de aprovechar también para agradecer a la gente de Galpón que ha sido un apoyo vital, vital para la celebración y se han puesto todo lo que tenían que poder y un poco más y bravo, bravo por ellos porque han conseguido que, que la Academia en Vigo haya sido un éxito bajo mi punto de vista una lástima que yo no hubiera, hubiese podido asistir lo siento mucho y, y otras cositas que, te, que se quedan clavitas pero bueno, acabamos que está citándose esto ya bastante bastante denso, pero muy interesante y el último, el noveno podcast de la quinta temporada, está dedicado a literatura, dentro de la sección de y Software para el Arte. Eh, este sí que, debo confesar que no he podido verlo ni escucharlo, así que mm, deleítame. <risa> bueno, eh, Baltasar, primero decir que nosotros te echamos un montón de menos en el Academy es ¿eh? que, que, que nosotros también nos entristeció mucho. Yo cuando me enteré que no venía, digo, pero ¿cómo no viene Baltasar? Hay que ver... En fin, Bartasá, pero que nos tenemos que ver pronto, eh, en persona, darnos un abrazo, que, que estas cosas son importantes y, y de allí te echamos, te echamos bastante. Dicho dicho esto, eh, el último podcast que hicimos, que fue el dedicado a literatura, pues, pues fue también otra cosa con un par de invitados, que fue Juan Manuel Macías y, y Ricardo Lazo. Eh, pues. Pues, tremendo. Yo creo que este año hemos tenido, sin desmerecer ¿eh? a nadie, sin desmerecer a nadie, pero creo que este año hemos tenido gente invitada de su sector primera línea. Juan Manuel Macías, eh, digamos, eh, yo lo conocía por, por, su, por nuestra interacción en las listas de STES, las listas de eh, para, para usuarios de TEX o tech que se, que se parece ser que se pronuncia así, eh, en sí. castellano. Y yo veía que este hombre pues hacía un unas cosas tremendas, ¿no? A un nivel altísimo, ¿no? Y por casualidad conocía que utilizaba KDE o que lo había utilizado, así que decidimos invitarlo al podcast y, bueno, a mí me sorprendió porque tiene un nivel técnico eh, no, solo, no solo de, de text, sino de otras cosas altísimo y, y nos estuvo deleitando con, con, bueno, sobre todo todo todo el tema de sector de literatura, de edición, de textos, de maquetación, etcétera, yo creo que a más de uno le descubrió, le descubrió un mundo, ¿no? Y Ricardo, Ricardo pues tres pues cuartas de los mismos, ¿no? Porque él sobre todo eh, bueno, recordemos que él tiene un libro eh, que es Tomando al Escritor bueno, de hecho tiene dos, uno que es Tomando al Escritor que es para, para usuarios de, de LibreOffice, en, en un principio era para OpenOffice, pero lo ha adaptado para LibreOffice y, y tiene otro también más, que no recuerdo el título pero que es para usuarios de LIS, que es esa herramienta que podría suponer un un paso intermedio o, o un estadio intermedio entre los que, los que escriben directamente código, código látex y los que están ahí a medio camino entre la interfaz, hábitos eh, de de esto, ¿no? El DISA es una herramienta muy, muy interesante también, ¿no? Pues tiene también otro libro escrito hacia esa herramienta, ¿no? Yo creo que aquí también se demostró que, que aunque parece ser que las tendencias en las editoriales es utilizar software privativo, eh, sobre todo lo que descubrimos fue que ese software privativo tiene carencias, tiene carencias muy importantes y que parece ser que lamentablemente eh, los que leemos, eh, los que leemos no las evidenciamos y, y, y desgraciadamente hay, aunque hay, tenemos software libre para este sector que es muy, eh, de un nivel elevadísimo de un nivel elevadísimo y de un nivel muy bueno con el que se puede hacer muchísimas muchísimas cosas porque por ejemplo parte de las variantes de test que, o de test que, que, que existen no como los lates o lates o los o Contest, etcétera eh, pues eh, también tenemos otras herramientas como evidentemente LibreOffice. desde KDE, pues también tenemos el programa caligra aunque no está pasando por su mejor momento, pero después también, también tenemos otras herramientas como por ejemplo para hacer escribus no que Scribus para maquetación pues también se puede se puede utilizar a un nivel muy, muy alto no y, y lo que vimos fue que el software es libre quitar este sector no es lo más conocido y, y sin embargo y lamentablemente eh, es posiblemente el software que, que está arrojando una mayor calidad en este, en este sector no después también por ejemplo estuvimos hablando de cómo, de cómo sería posible pasar a través de automatización de herramientas desde eh, desde de un solo origen desde un solo archivo fuente hacia múltiples formatos de salida como puede ser PDF o EPUB o incluso HTML, ¿no? Y esto, incluso en conjunción con otras herramientas como pueda ser el kit, el control de versiones, pues es muy interesante para trabajo en grupo, incluso para, para uno mismo, para, para poder eh, hacer cambios sobre la obra que esté escribiendo, sea técnica, o ficción, o no ficción, divulgación, etcétera, lo que sea, eh, para poder controlar y hacer incluso tus propios pequeños, pequeñas probaturas sin miedo a, a perder nada, ¿no? A mí me parece un podcast también... Muy, muy, muy interesante. Creo que, que, se, que se hizo hincapié en, en muchos aspectos que, que, ya como he dicho antes, pues están muy olvidados. Todo el tema de la tipografía y esa maquetación, que tiene que estar bien, porque la maquetación y la tipografía es muy importante eh, para ayudar eh, al lector a leer, precisamente. Si tú tienes problemas al leer, que, que, que no son inherentes a ti, porque tú lees bien, pero tienes una tipografía que es mala, ¿no? La, la, la famosa Comic Sun que un tiempo que se utilizó para todo, y, y madre mía, eso es. Eh, no, no era, pero claro, es que era muy bonita y muy llamativa, pero realmente era, era un problema a la hora de leer. ¿no? Pues, eh, pues, por ejemplo, se arrojó un poco de luz sobre eso, se aclaró, y, y en definitiva, eh, se reivindicó el papel del software libre como una herramienta válida, útil y además de un nivel elevadísimo para, para este sector, ¿no? Y que, pues, lamentablemente, sí vimos que estaba un poco en en retroceso. Quizá también porque, por ejemplo, herramientas como TEC tienen una cultura de aprendizaje muy, muy importante. Pero, en fin, creo que es muy recomendable para todo aquel que, que tenga la necesidad o tenga la, la inquietud o quiera escribir un texto medianamente largo y quiera hacerlo bien. Porque evidentemente a lo mejor no cuenta con recursos para, para poder pagarse un editor y un... un y un revisor, etcétera, etcétera. Para una persona que quiera, que quiera hacerlo de una forma menos correcta, creo que es un podcast interesante que debería escuchar para, para empezar a tirar de hilo. Porque es lo, lo que he dicho antes, no, en un podcast es imposible descubrir todo, pero, pero creo que, que son importantes para empezar a tirar de, de hilo de, de ese ovillo y poder empezar a hacer cosas eh, con software en el. Eh, pues me lo apunto para ver los tres fines de esta semana sin lugar a dudas. Además, me hubiese ido muy bien para mis trabajos de máster y. y demás, que utilizar utilizando su LibreOffice, que hubiese si pasado igual utilizando su privativo he tenido bastantes problemas, por no utilizar látex, creo. Pero bien, y bueno pues estos han sido los 10 o 9 más uno podcast de esta temporada ya que el onceavo, o el número 10 dentro de la lista, es justamente este ya. que estamos grabando y verdad, que no me fui que... de medir en directo, pero bueno, es una cosa. Y bueno, y la próxima temporada, ¿qué, qué nos dices? ¿Qué, uh -huh. qué novedades piensas que, que llegarán, de temas o de tecnología? Pues, Baltasar, la próxima temporada, evidentemente, vamos a tomarnos unos días de descanso, pero ya estamos empezando a trabajar en algunas cosas de ellas. Eh, eh, yo personalmente ya he tenido una idea sobre, sobre un, otro serial que, vamos, que me gustaría que empezáramos la, semana, la, semana, perdón, la, la próxima temporada y evidentemente la tengo que, la tengo que compartir con el resto de, de compañeros, pero creo que es una, una temática interesante y que nos va a permitir eh, seguir un poco en esta línea que hemos hecho eh, que hemos habido este año de, de Serial para el arte, pues, eh, invitar a otros colectivos que puedan estar a los, eh, alejados del software libre. A, a que conozcan a que conozcan el software libre y empiecen a usarlo porque realmente vamos a estar en ese nivel, ¿no? Y, y, a, y a nivel de tecnología pues creo que esta es la prueba piloto que, que queríamos hacer, que es eh, empezar a utilizar otras herramientas como FASOBS que nos permitan pues, pues bueno, nuestros podcast vamos a decirlo claramente y con sinceridad, pues son un poco apartados porque llegamos, nos ponemos delante de la cama y y hablamos y ya está, ¿no? Entonces no tiene, no tiene mucho más, ¿no? Pero bueno, sí si nos gustaría. Esto ya es algo que, que hemos empezado a mover ficha, eh, pero que todavía no ha llegado a buen puerto, y ojalá podamos hacerlo de cara a la temporada que viene, pues empezar pues, por, por tener algún detalle visual más, podamos hacer jugar alguna cosita con, con las cámaras, ¿no? Que en un momento determinado podamos eh, podamos cambiar la voluntad nuestra y no de, de la plataforma que lo hace de forma automática a quién está hablando y a quién no, o intentar mostrar las pantallas de nuestras máquinas si estamos enseñando, pues, por ejemplo, cuando hemos hablado de plasma, de algún plasmoide, para pues poder enseñarlo en directo. Y recuerdo que una vez lo hicimos con, con ley eh, que estuvimos hablando de plasma plasma phone o plasma mobile ahora, y, y algo nos estuvo enseñando, pero, bueno, funcionó de aquella forma. Bueno, de cara a los próximos temporadas, la, la idea que, que tenemos es mejorar estos puntos y, y bueno, eh, quizás incluso nos hará falta eh, alguna persona que esté ahí en la sombra con un papel súper importante pero en la sombra, para, para poder hacer bien su trabajo, que sea que sea bueno, ya lo he dicho, que, que esté ahí un poco como de productor del de programa utilizando pues, OBS, que es una herramienta increíble para esto, para esta tarea pues haciendo, haciendo todo eso, ¿no? Así que desde aquí también incluso tenemos este llamamiento para si hay alguna persona experta en OBS y que, quiere, que quiere colaborar con nosotros, pues le animo a que se ponga en contacto con nosotros y nos diga oye, quiero colaborar, y quiero ser ese, ese técnico, ese productor en la sombra para, para los podcasts de esto de, de España. Y en y principio eso, hasta, hasta aquí podemos leer. Descansaremos ahora unos días en agosto, que yo creo que, que no lo hemos ganado. Y en septiembre volveremos con más ganas y con más y con más fuerza. Interesante, interesante. Eh, a ver si alguien nos escucha y se, dedica, se decide a ayudarnos a colaborar y a mejorar día a día este software, este podcast. Y yo personalmente, a ver si el año que viene puedo estar un poquito más por la labor porque, he de confesarlo, me, me, me quedo un poco huérfano cuando os escucho y no estoy ahí, no puedo intervenir, no puedo poner mi, mi cucharadita de, de usuario y docente, que me queda un poquito así como con las ganas. Pero bueno, eh, el año que viene esperemos que tenga un poquito más de tiempo libre, aunque no pinta bien, pero bueno, lo intentaremos. Y bien, Rubén, ¿concluimos? ¿Cerramos el podcast o qué? Sí, eh, sí, eh, Baltasar, eh, evidentemente yo te, te, te emplazo a que el año que viene, pues intentes a, a hacer el esfuerzo y nosotros desde aquí esperamos contar contigo porque siempre, siempre eres una pieza fundamental también en los Oscars. ¿no? Este año, pues Adrián ha cubierto ahí bien, muy bien, muy bien tu puesto también, pero bueno, siempre es interesante contar con los dos, ¿no? Porque, porque, bueno, pues tenéis siempre las visiones distintas, siempre son, son enriquecedoras, ¿no? Y, y nada, Baltasar, pues ya para terminar pues, pues comentar eso, ¿no? que esta temporada pues, que hemos estado eh, con esa serie hemos pues, entrado muy bien en el arte eh, sí, hemos estado centrados pero hemos visto que tenemos aplicaciones suficientes para que la creatividad de cada, de cada uno de nosotros o de cada persona, pues que se pueda hacer sin, sin ataduras ¿no? y sin complejos, frente a aplicaciones propietarias que tienen mucho renombre y que en algunos casos hemos visto que nuestras aplicaciones son superiores a, a ellos, ¿no? Además, con esas, pues fíjate el repaso que le hemos dado, la temporada para muchos más, hemos tenido invitados muy, muy, muy importantes algunos que quizás ni nos lo esperábamos que, que hablan castellano y ahí lo hemos tenido ¿no? y, por ejemplo, he de señalar la presencia de Nicolás, ¿no? como lo he comentado antes en el podcast de juego, ¿no? que estaba en francés y, y habla castellano y es un experto también importante para estar, ¿no? porque aunque ahora no, no, no lo habla fluidamente, pero, o sea, Habla con fluidez, pero no es no está todos los días hablando castellano, es a lo que me refiero, ¿no? Y que, que, que siempre quieres un pequeño esfuerzo más, ¿no? Y, y bueno, precisamente precisamente, charlar con estos expertos ha sido un verdadero placer. Y, y sobre todo hemos aprendido de ellos, ¿no? No, no, no olvidemos que, que, que estamos, que, que en el podcast también lo hacemos bien para aprender nosotros y, y sobre todo... La idea es que podáis aprender a los que estáis al otro lado, ¿no? Que, que siempre estamos convencidos de que, de que con estos podcasts se aprende y mucho. Y no me entiendo más, con, esta, con esa intención, con la intención de que sigáis aprendiendo, pues prometemos volver en septiembre, con, con una nueva temporada, con la sexta, que está basta por repleta de novedades y con nuestra mejor intención, siempre nuestra mejor intención, y con la esperanza de poder cumplir la, las expectativas de nuestro público. Y ya está, que al final esto siempre se nos va. ¿eh? Decíamos de una obra y al final nos hemos ido más. Lo dejamos aquí. No sé si, si quieres añadir alguna cosita más o, o ya lo has dicho todo. Claro que lo hemos dicho todo y redicho y el que te he dicho. Yo pienso que, que nos hemos pasado como siempre, pero es que estaríamos hablando horas y horas y horas. Y eso que hoy estamos teniendo algunos problemas técnicos que hacen un poquito incómodo la grabación del podcast. Pero bueno. Eh, como te he dicho, esto es una beta y seguramente la temporada sexta, sexta temporada flipante, ¿vale? empiece con, con muchas novedades y con ánimos renovados pues nada, un abrazo a Rubén que pases un buen verano un, unas, un buen agosto y, templa, y nos vemos en septiembre, aunque evidentemente si pudiésemos vernos antes y a darnos un abrazo real, mucho, mucho mejor sí, sí pues, por supuesto, Bancasar. Y como tú dices bien dices, la sexta temporada ya, ¿eh? Madre mía, que, que yo me incorporé en la segunda y, fíjate, seg segunda, tercera, cuarta y quinta, cuatro temporadas, y vamos a empezar yo personalmente la quinta, y cada España ya la sexta, ¿no? Que, que parece... Es, es un reto, es un reto que nos planteamos mes a mes. Y, y nada más, pues entonces, amigos, eh, amigos, amigas, eh, todos nuestros eh, público que estáis ahí detrás, con esto terminamos el programa, terminamos la temporada. Muchísimas gracias, por pasar, eh, por acudir hoy a la llamada de, de los podcasts. Y como siempre, pues nada, muchísimas gracias a los que estáis ahí al otro lado, que sin vosotros no tiene sentido hacer, hacer esto. ¿no? Antes de mancharnos, pues recordaros brevemente que contamos con un grupo de Telegram, cada de Cañas y Bravas, y que podéis encontrar nuestros podcasts anteriores y este mismo, básicamente, en distintas plataformas como archive.org o ibox. Como siempre... Pues ya sabéis, si os ha gustado el podcast, dadle a me gusta, pulgar arriba, y si os ha gustado muchísimo, pues podéis suscribiros al canal. También os pedimos ayuda para, para la difusión de estos programas, que contamos con vosotros para llegar cada vez más lejos. Estamos seguros que lo que, que no hacéis, pues os pedimos que, que sigáis haciendo. Y, y nada más, buenas tardes a, a todos, os deseamos que descanséis este mes de agosto, como ha dicho Baltasar antes, los que tengáis vacaciones, y los que no, pues nada, que sobrelleve la calor, o el frío si nos escucháis desde el hemisferio sur como mejor podáis nos vemos en septiembre, hasta pronto adiós